Hola amigos del canal random, bienvenidos un día más a nuestros versus de las IAs Y diréis, coño, está presentando la IA humana Sí, llevo unas semanas perdiendo y he decidido presentar un concurso para recuperar Así que hoy el Pepinelo, que lo tenemos por aquí, saluda Pini Hola Levanta la pata Hola <risa> Hoy nos vamos a enfrentar a Rotenmin en un dos versus, ¿vale? Tenemos hoy, de, hoy a Síncope, que está aquí, aquí en mi lado ¿Eh? Muy buenas Muy buenas Muy buenas, buena Síncope. Muy buenas y... pareja tu otra, y está por tu... aquí Rote también, por aquí, si quieres sí, sí, saludar. Es que... Hola. Dentro Hola. de un rato nos enfrentaremos tú y yo, Rote. Pero de momento tenemos a Síncope contra Pini. Bueno, eh, Síncope, ¿sabes bien cómo funciona este juego? ¿Has visto algún vídeo? Conozco la, la sección, pero no conozco muy bien las normas o las reglas que tenéis ahí por bueno. debajo de la manga. Eh, Pini, tú si sí te las sabes, Yo ¿no? tampoco conozco las reglas, ¿me las puedes explicar, por favor? Muy bien, pues este juego consiste en que en una IA que genera pósters de películas... Metemos la sinopsis real de una película Y genera lo que ella interpreta Que es el póster de esa película que es real Y tenemos que ver si nuestros invitados Pues adivinan esa película En base a lo que ha generado la IA Es bastante sencillo Le pondremos una portada a cada uno de ellos Si la cierta es un punto para él o ella Y si falla, pues hay rebote para su rival En caso de que haya empate al final pues habrá un desempate que será básicamente una metralleta de información. Así que no tengo mucho más que decir. 5P, como eres la invitada, comenzamos Perfecto. por ti. Así que te pongo... Vamos a, la a primera. ello. Tenemos, 20 tenemos tiempo, ¿eh? Esto va, vale, va, va a contar reloj. Sí, va a contar Venga. reloj. Si no, no tiene gracia. Venga, primera <risa> imagen. Vamos a ello. Bueno, ositos, cerdo y por ahí un hipopótamo, pues, pues diría un winnie the Pooh Pero... Esto es de películas Winnie the Pooh es una película, la película va. Stagore que, que hicieron chunga hace poco Vale, Winnie the Pooh, Blood <risa> Muy bien, muy bien, bien muy bien yeah. <risa> Un puntito para cinco me. venga, Pini Esto va por orden de dificultad, vale Esto es nivel fácil e irá subiendo mm. la dificultad Yo lo he hecho por orden, no como Pini que lo pone al tuntún Pini, te toca Es eh, eh. Esto es fácil, eh, esto Pini, si no lo adivinas Además es huner. Eh, pues no tengo ni idea de qué es esto. Está, está jodida, está jodida. Eh, entiendo que las letras no significan nada. O sí, no lo sé. Hay un faro, o, o algo parece. Y hay como zombies. Yo tengo una idea, pero. Eh, no creo Entonces, que sea el Amanda. amanecer de los muertos, ¿no? Bueno, venga, ¿Eh? vamos a decirlo. No es correcto. Ah! p tienes rebote. Yo diría el ejército de las tinieblas. Tampoco. ¡Ah! ¿Queréis intentar adivinarlo en pack? No puntual. Pack. A ver, ¿son zombies o no son zombies? Eh, son más esqueletos. Son más esqueletos. Películas esqueletos. de esqueletos. Y además líneas. las letras sí que pueden tener algo que ver. Si las interpretas así un poco... Stopper... Es que casi ni se entiende lo que ponen las letras. No tengo ni idea. Yo tampoco, es que de no, venga, es, es, es de los años 80 y es como un esqueleto así que como que está contando cosas. Pues, esqueleto historia man, de, había historia una, de la, la no. cripta. Show. Oh, sí. Joder, Joder, qué cabrón. ¿Qué Diga, la la fácil? ¿Qué? No, no, si no me das esa era. pista, no lo hubiera aceptado. O sea. Bueno, pues Pini ha fallado la fácil, ya veréis lo que viene ahora. Pini sí, ya punto ya turno. Okay. Venga, va. Bueno, esta right. es fácil. <risa> Madre mía, qué caras. <risa> esta es el oso cocoso o el oso vicioso o coca Inver oso. El oso vicioso me parece el mejor nombre <risa> el o sea, mejor título. Me parece el mejor título que se le ha podido ocurrir a alguien. Pues bueno. que, en efecto, eh, tienes razón. Punto para cinco, Pepin, te bueno, estás es... quedando atrás. Sí, Sencillitas sí, de momento, ya. ¿eh? El oso bueno, to intoxicado, to intoxicado eh. ¿no? Eh... Oh, vale, vale. Hostias. Ella lo sabe. ¿Sí? Creo que ella lo sabe. Sí. Mmm. Peter Terbr. <risa> eh, Está así, Pini. No, no sé qué es esto, tú. <risa> Hostia. Se reconoce hasta quién es él. A ver. No despistas, no despistas. <risa> A ver, Porque yo ser? dando pistas, esperando el rebote, le he dado la, el punto a mi rival a veces. Sí, sí, es verdad. La perrería. Es que a ver, por blusa azul y por el tipo, eh, tendría que ser Bruce Campbell en... Yo qué sé, en alguna peli de esta de Bildeo del Ejército a Tinieblas, pero... Eh, esos son monos, ¿no? Tiempo, tiempo. segundos. Tiempo, venga, di algo, Pini. Se acaba el tiempo. A ver, el Ejército a las Tinieblas, pero no es. <risa> p Que tú sí lo no sabes. No entiendo de Creo, creo que lo sé Ace Ventura Super Detective de Mascotas Sí, señor Muy Joder, bien. La, la, la blusa azul La pista era pek, pek de Pec Pec Tetervin Eso de era te, te, te, Detective tal cual si la has visto hace una semana Pero es que esta la pusimos la semana pasada Ani, tío ¿Por por eso? No, pero que la pusimos en el juego Ah, pero pues, bueno, no pasa nada No, no pasa nada Aquí se puede acercado. repetir Aquí se puede repetir No pasa nada <ríe> Yo estoy intentando sí, no nada. repetir nunca No pasa nada Siguiente, sí, Cope, te toca Ay. Venga ¡Guau, ¡Wow, esta es muy Madre fácil Madre mía, tú Esta la sabes tú también, ¿no? Sí, esta es, claro Esta es Megan Vamos Sí, venga, a ver Vamos, Pini, te, está te están voy. masacrando <risa> Siguiente, Pini Esta sí Esta sí, yo confío en ti Velocipactor, ¿no? Se Esa no... ¿Seguro? Sí, Entonces, claro Velocipator, no, no hay vuelta de hoja Ay. <risa> ¿Qué pasa que era ya. otra, ¿eh? que había últimamente de un cura? ¿No había una últimamente también con un cura y con dinosaurios o era solo con dinosaurios? Dino... El... Que tenía un número en, la, en el título, 65. Ah, 65, ¿o? sí, pero es sin cura. Es de, es Adam... Cura. Es de Adam Driver. ¿No? ¿No? ¿No vale, vale. Adam Driver síncope. que es de otro planeta y llega a la Tierra 65 millones antes y, y bueno. Sí, se pasan cosas con dinosaurios. Perfecto. Bueno, síncope, te toca. Vamos Venga, subiendo ya las dificultades Hostias, creo que Pini la sabe. No, Hostia, no, es no, esto? no le he dicho nada. A ver, por el título me, me, me, me da a Heidi, pero claro. <risa> Heidi, como no sea Matt Heidi, ¿qué Matt Heidi sí, podría se, tener sí, sentido? ¿Cómo oh, <risa> Sí, señor. <Sí>, señor. <risa> Heidi la ha tenido que poner para que saliera sí, algo, porque, tío. Si ponía Matt, no salía nada. ¿Eh? La IA interpreta que locura no, no está bien. Hostia, bueno, ¿viste? pues ¿Esta película la visteis vosotros? No, no esta la tenemos, la hemos puesto en la encuesta del errores, pero no, no tiene todavía ni un no. voto. Así claro. que, todavía, ¿Eh? no. Pues yo creo que daría para, para errores para que analizáis ahí. Pini, te toca. Vamos allá. Venga. ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¡Qué miedo! ¿Pero cuántos brazos tiene, tú? Muchos. Pero, Hay mucho eh, músculo y mucho aceite. Pero ¿verdad? fíjate que la pierna termina también siendo un brazo. Sí, sí, sí, son... Sí, sí, y el pectoral podría ser otro brazo, tranquilamente. Hostias, pero, joder, esta jodida porque eh, puede ser una peli... De... Es que puede ser varios tipos de peli, puede ser Espartano, 300, puede ser una peli de Conan, o Los bárbaros hermanos, porque son dos, venga, los bárbaros hermanos. <risa> <risa> Madre mía. Sí, señor, Fini, Sí, señor ya esta no la había adivinado eh, ni de coña Esta es que la hemos sacado hace, hace poco en el canal Y ni está triplicando al, al segundo vídeo <risa> ¿Lo has visto? Oh, <risa> bueno, 5 me te toca, que de momento la has va a mucha distancia mm, Va arrasando a ventajilla. Venga va, yo creo que ya empieza esto a ponerse ya chunguete Uff Dos niños Bueno, niños, madre mía qué piel de abajo de la izquierda, qué horror Dos niños, podrían esta ya, ser. Esta ya os dejo pensar un poquito más, porque esta tiene ya. Hay que fijarse, y yo creo que si aprietas un poco la puedes sacar, pero ya empieza a ser muy complicado. Dos hermanos que son parecidos, como gemelos. Tiraría por una, pero no. No sé si tendría sentido. Tiraría por Goodnight Mami, pero. Más no es que nada por la... porque se parecen entre ellos dos. Mami <risa> Mami. <My> mommy... <risa> ¡Pini, rebote! Eh, Las letras tienen algo que ver. Eh, Podemos Siempre. sacar algo de las letras. Podemos sacar algo que tiene pequeña relación, pero A ver. es hilar muy fino. Mm. Yo que ya lo sé. hay sí. ¿Los protagonistas son dos o ha generado dos random? No, no, son, son dos los protagonistas. Dos niños. A ver, pues... Dos niños, una puerta. Pini. No, no me suena de dos niños. No creo que sea Poltergeist, ¿no? Un ¿Cómo? portal. Pols... ¿Qué ¿Has dicho Poltergeist? Oh. He dicho Poltergeist, ¿no? ¿no? No, no, no, no, error, error. Míralo. Os voy a dar una pista para los dos. Venga. Eh, son los protagonistas, pero son malos, ¿vale? Y van de blanco. Ah, oh, Funny Games. Sí. <risa> Hostia, pero ¿y por qué? ¿Por qué te ha generado esta imagen? Yo qué sé. pues No si llevan hubieras... ni palos de golf, ni llevan pues, huevos. Pues si, ni... si hubieras visto las que descarte, que me salía la cara de Tim Robb en todos los personajes. <risa> madre bueno. mía. Oye, he perdido matemáticamente, creo yo. Puede ser, puede, puede ser. Igual te toca puedes una, empatar. Te toca una difícil. Bueno, si aciertas la difícil la imposible y la imposible de 5, me puedes empatar. ¿Eh? Pues Vamos con tu difícil. Eh, eh, a ver, Frank Cutín, las letras dicen algo. Sí. Ah. Pues por las letras no me sirve de nada. <risa> Es que. Eh, lo que me viene. Eh, como, a... como, como vas muy jodido, te doy una pista. Eh, ¿puede, puede que esté duplicada en todas las que hemos hecho, las cientos que hemos hecho en estos meses. Que ya hayamos hecho la peli. Bueno. Puede que ya, la hayamos, que ya hayamos sacado algún póster fake. De estos. A ver, el, el de abajo, pues. Me suena al tío de, de Candyman, pero creo que eso será casual. Y el de arriba. No, bueno, pero es que me despiste a lo de... No tenía que haber preguntado a lo de la atleta. Eh... No, no tengo, ni, no tengo ni idea. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Venga, di algo. Se agota el tiempo. Gerraiser mismo. Hostia. Muy bien, perrito. Te prometo que es la que estaba pensando. Sí. Te prometo que es la que iba a decir porque el de abajo, el ser ya, de abajo, ya, me ha recordado recuerdo. un poco a Hellraiser. Pero ya claro, cuando jugo. has dicho del título, ya. Entonces no, ya me he despistado. Fra Frank Cotton, así se llama, el de la peli. Ah, se llamaba Frank Cotton. Bueno, me, no me <risa> acordaba de eso. <risa> Rotten no está haciendo así como. Ver, ¡Joder, claro! Yo he dicho Hellraiser porque he visto unas pintitas en la frente. Hostia, ¿Sí? ¿sí, yo? sí, sí, pues lleva son, son clavos. Bueno, amigos. Bien pensado. Pasamos a las imposibles Guata. Síncope, tu turno Venga va, dale caña Hostia, hasta... <risa> eh, la, la pista que te puedo dar es que La sinopsis contenía demasiadas palabras prohibidas y, y esto es lo mejor que he podido hacer Teniendo en cuenta todo lo que he tenido que eliminar de la sinopsis A, a Serbian Film <risa> Lo mismo había sinopsis. pensado yo, tío, lo mismo lo, <risa> lo mismo, cuando ha dicho todas palabras prohibidas, digo ya está. Ahí El está. caso es que, como abajo, abajo Milo. sale. Pone Milo ahí, güey. Bueno. Exacto. Mm, he mezclado un poco la parte de arriba de mí y lo de abajo nos. Un, un milos. tío en pelotas, ahí grabando cosas raras. Bueno, yo pues que mira, sí. no, no he visto sí, ni sí. la de Serbia, no he visto ni Funny Games. Funny Games no he visto pues increíblemente, ¿eh? Va, pues Funny Games es, es imperdible. No, Pini, a puntazo. Vida. Con este me he llevado dos Muy puntos. Bien. Sí, sí. No, te has llevado uno. Porque te he dado pista. <risa> Igualmente ya <risa> has ganado. Te he ¿Eh? Igualmente ya. Igualmente he ganado. Te has ganado, pero vamos a ver si Pini por orgullo Venga. acierta por, su imposible. Por orgullo. Venga, Pini. Eh... La has visto. Es de terror. Sí. Pues esto es Barbarian. ¡Hostias! <risa> pero pensaba que no lo ibas a acertar. De <risa> todo woman. Te sale. Sí. Eh, porque no, porque sale... Con Barbarian no sale nada. Eh, le ha puesto ese cómo? título para que lo pille la IA. La IA. Pero la, IA, la película IA, IA. es Barbarian, la mujer alta es el monstruo que está ahí pues en los ah, sótanos claro. escondidos. Yo sí, creo sí, que se, claro, se refiere la... a eso, ¿Cómo? pero yo pensaba que esto no lo ibas a acertar, ¿cómo has acertado esto? Ya, ya, yo he pensado una, pero esa no. Yo había pensado <risas> As. Bueno, pues <risas> misterio, ¿no? <risas> grande, esto, grande, ya, ya, ya, es que la es Ventura. Es que... que casi ponía ahí detective y todo yo de mascotas y era Jim Carrey. Sí, sí. Es que es Ventura, como, como lo sacamos yeah. en el anterior vídeo... Yeah. Eh, bueno. Yo es que siempre descarto por, por eliminación, claro. Pero bueno. Bueno, pues... pues cuanto a o sea que no habéis bien. empatado, voy a dejaros por los jajas, has ganado 5 pero voy a dejaros por los jajas, la de desempate, por los jajas. A ver si acertáis. Metralleta. Ah. Eh, ¿Quién puede ah, matar ya, a un niño? Ya dí no. nombre di nombre la di nombre? de sí el, el bueno pero no hay película el... es un videojuego nada el, el bicho ese que tiene una mano que se estira ah vale ah. vale vale vale ya sé pero cuál no, es. no no hay, hay de película un floppy, de eso woppy woppy cómo sí sí no, no, no? venga metralleta metralleta eh, eh, freddy freddy que no, no. salía en el street los niños mice no it no. no ah no it mm. sigue sigue sigue sigue sigue metralleta Eh... solo en casa 4. no eh... Solo en casa Fijaos en Las... la mano de la niña la ni... Joder, ah, pero la niña parece tiene ahí algo No sé, ET ET, ¿sí? claro ET el extraterrestre oh! ¿Qué es eso, Hostia, ET Qué horror Tío, pero... Qué horror joder. Bueno, pues 5P ganado a Pepinelo eh... Bravo, Aplausos, aplausos Bravo. Y nada, pues gracias por bien jugado. Bueno. nada vosotros por invitarme por supuesto ahora me enfrentaré, me enfrentaré a roten para ver si soy capaz de vengar el honor de pini que ha caído pero bueno Esperemos. esto lo veréis la semana que viene nosotros lo vamos a grabar todo seguido pero la semana que viene así <risa> spoiler. que eh, spoiler eh, pues siguiendo la tradición quien ha perdido despide pini Ay, Dios. te toca despedir eh, bueno chicos, pues esto ha sido el vídeo de hoy, mi enhorabuena más sincera a Síncope, que me ha dado una paliza <risa> tremenda, así que bueno, eh, suscribíos al canal de mind y nos vemos en un siguiente vídeo, muchas gracias Síncope, Venga, hasta que luego.